Mm, mm, mm. A mí a mí la potencia ¿Cómo era? Le voy sacar el rey, sacar la nar naranja te queda lindo, ¿eh? Te queda para te voy a mentir, te queda naranja. Cuándo, ¿qué? Dale. Ah. Bueno. ¿Sabes dónde estamos? Hola. Ah, están de, de fiesta. Bueno. Hola. Sa. ¿Sabes dónde estamos? Estaban arriba en una y no me pudieron... Sa. ¿Estamos en Sa? Sa. Mm. Sa. Ok. Mm. Buena. ¿Sabes qué es esto donde estamos? Me dijeron Sa recién, pero no no sé, no lo sentí muy... ¿Es esto es Sa? ¿Se ¿Llama así? Buenas Buenas ¿Sabés qué es esto? Sabes qué es esto? No, yo no quería saber si No, yo no quería saber si Paraguas. Paraguas. Ah Ah Entonces no me podés Entonces no me, me podés. podés No, no Bueno Bueno Qué complicado está salir de acá, eh No puedo terminar ni la pregunta ya que me voy Bueno, aguantame un segundo A la próxima Ah, ah. Haremos lo que se puede con lo que tenemos. A ver, ¿qué tenemos? ¿Qué tengo? Tengo un palo. Tengo un rango. Tengo un Puedo hablar bajo. Eh, puedo hacer esto. No sé qué puedo hacer con esto, pero me acabo. Siente bien. Vos te puedes transformar en algo. ¿Eh? ¡Ay! ¡Coyote! Tengo el coyote, cierto. ¿Me puedes sacar acá, pipí? ¿Puedes? Ah, oh, para esto era no te tenía y no sabía para qué era Qué, cómo te agradezco eh? ya, ya te lo quiero volver, ya me sale la culpa y te lo quiero volver ¿cómo estás? ¿querés tomar algo? ¿cómo estás de comer? bueno, vos me dirás, hago muy buenas comidas ¿eh?